Los cocuyos o luciérnagas. Los lampiridos son una familia de coleópteros polífagos que incluye los insectos conocidos como luciérnagas, bichos de luz y sondues, cocuyos y gusanos de luz, caracterizados por su capacidad de emitir luz, bioluminiscencia. Muchos se pueden encontrar en pantanos o en las áreas húmedas y boscosas donde sus larvas tienen una fuente de alimento abundante. Son creóteros de cuerpo suave relacionados con las familias Lucidae, Pengodidae y Cantaridae, con una distribución mundial de al menos 1.900 especies conocidas. Se caracterizan por poseer un par de antenas delgadas y articuladas, elitos y un protórax Modificado de forma casi que cubre la cabeza. En la mayoría de las especies es muy notorio el diformismo sexual, mientras los machos alcanzan un desarrollo completo similar al de otros coleópteros. Las hembras conservan un aspecto larvario, con élitos reducidos a escamas y se parecen más a cochinillas de las que a escarabajos, con patas rechonchas y sin alas, no pudiendo así volar. Se distribuyen en regiones cálidas o templadas con presencia de humedad, encontrándolas a menudo en ciertas partes de Asia y del continente americano. La característica más distintiva de los lampíridos es su cortejo nocturno, el cual consiste en un diálogo complicado entre los machos y las hembras de una especie. Típicamente los machos patrullan en busca de pareja, con un vuelo característico mientras emiten Secuencias de destellos de luz característicos de cada especie. Las hembras de la misma especie pueden responder con destellos específicos y así el aparentamiento puede ocurrir. En las noches cálidas es posible ver a las luciérnagas, hembras, iluminarse para atraer a los machos que sobrevuelan. Si se sienten amenazadas, desactiven la luz. Generan luz mediante un órgano especial situado bajo la cutícula ectodérmico situada en la parte inferior del abdomen en intervalos de 6 a 8 segundos. Esta luz se produce por un proceso de oxidación de la luciferina en presencia de la enzima luciferasa que ocurre muy rápidamente. Este proceso recibe el nombre de bioluminiscencia y emite una luz brillante con poca elevación de la temperatura. Algunas especies emiten luz con esquemas definidos de variación en los intervalos y el número de destellos. Algunos días después del acoplamiento, la hembra pone los huevos fertilizados bajo la superficie de la tierra. Los huevos se incuban durante tres a cuatro semanas y entonces salen de ellos las larvas que tienen ojos simples. Algunas hacen madrigueras subterráneas y otras en la corteza de los árboles. Las larvas de luciena, conocidas como gusanos de luz, se alimentan de pequeños caracoles y babosas. Los paralizan con un fluido digestivo que digiere el cuerpo del molusco y luego succionan su alimento. Después de meses de alimentarse, se convierten en pupas, durante 7 a 20 días y luego emergen como adultos y magos. Gracias por tu visita al canal, vuelve pronto.